2018 Andalucía merece más. En 2018 no solo queremos empleo, queremos buenos empleos, empleos decentes, bien pagados, empleos que nos permitan sonreír, que nos permitan vivir con tranquilidad y cumplir nuestros sueños. ¡Nos lo merecemos! En 2018 queremos salud, queremos sanidad pública y de calidad, pero también queremos salud en las escuelas para que los niños y las niñas no pasen frío en invierno y calor en verano queremos salud en el trabajo, queremos salud en las casas porque podemos pagar las facturas de la luz, del agua y del gas. Queremos poder dormir tranquilos y tranquilas porque podemos pagar el alquiler. Queremos tener la tranquilidad de que a nuestros hijos e hijas no les va a faltar de nada. Queremos poder ver el futuro claro y tranquilo, nos lo merecemos. Que te digan que no merece la pena luchar por tus sueños. No permitas que te llamen iluso, que te llamen soñadora. No dejes que digan que es imposible. Imposible no hay nada en la vida. No hay nada que un pueblo unido no pueda conseguir. No permitas que te cierren la salida, no te conformes nunca con lo injusto. 2018 va a ser nuestro año, vamos a batir juntos las olas. Vamos a volver a pelear por nuestra tierra desde cada rincón de Andalucía en una nueva marea de dignidad. Porque recuerda, Andalucía merece más.